hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas esta era un poco la continuación del vídeo que hicimos de Binance de todos aquellos que proban criptos pues desaparecen del mundo fiat fijaos eh, esta, este usuario nuestro que estaba haciendo era transferencias a través de un exchange que es Mer mercado bitcoin entonces eh, enviaba y recibía a través de ahí sobre todo lo que enviaba a bitcoins cambiaba a reales y luego enviaba a la cuenta del banco. ¿Qué pasa? Pues dos cosas, ¿vale? La primera, pues que empezó a haber relativamente algunas transferencias fuertes, entre comillas, 20.000 reales, 30.000 reales, 40.000 reales, más o menos, ¿vale? Aquí las tenéis algunas. Con horario, fijaos en la comisión, es un 2% de comisión por depositar en una cuenta en reales. Es decir, tú enviabas 50 reales, te quitaban mil aproximadamente, ¿vale? Números redondos. 2% de comisión. Pero bueno, era un exchange, estaba funcionando bien, el coste era 2% eh, te fastidiaba, te hago una queja ha habido. Oye, a ver si podías reducir esta comisión, tal, no sé qué. Eh, es un exchange local de Brasil. 2% de comisión. Claro, luego vieron los de fuera y nos quitan el negocio, hijos de puta. 2% de comisión O sea, aparte de la comisión De cambio que da un 0,7% Me estás cobrando un 2% Por coger mis bitcoins o mis ethereum Cambiarlos a reales y levantarlos a mi cuenta Cuenta del banco Que tienes perfectamente editada y sabes que soy yo 2% claro. Al cabo de unos días Le llega, oye Que hemos visto muchas transacciones tal, Tienes que hacer una actualización cadastral los impuestos, no sé qué, los recibos, tal, tal, tal. Una puñetera barbaridad. Es decir, ¿cuál es el límite de las transacciones? 50.000 reales diarios. Eres un perfil gol, ¿vale? Pero no, te tienes que enviar más cosas. Tienes que enviar más, más información. Más información. Tienes que enviar más información. Tengo que dar todo mi, mi vida a leche Para mover dinero... Yo me lo he a Hacienda al día que lo tenga que mover. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues de la misma actualización que tienes de, de dirección junto con tu DNI o tu, o tu cédula de identidad o tu pasaporte, lo que sea, lo haces en otro exchange, que es fosbit ¿vale? Pues el mismo... El mismo el otro chain brasileño, es decir, tú intentas darte de alta en otro chain brasileño, que hay más, hay unos cuantos. Te intentas dar de alta en otro chain brasileño y que tienes límite mensual: 10.000 reales. Básicamente, para que os hagáis una idea, son 2.000 dólares más o menos, unos 1.800, 1.750 euros al mes. O sea, Absolutamente nada para, para que tengan un límite alto Tienes que darle tu Biblia en verso Es decir, ya tienes una cuenta del banco Yo voy al banco Si hay algún problema, ahora me ir al banco No lo tienes que decir tú Entonces ¿Qué han conseguido? Bueno, pues aquí está eh, Binance Con la con la limitación intermedia 50.000 dólares diario 500.000 mensual sin ningún tipo de problema. Solamente con el reconocimiento facial. Ya está. Y aquí cuando metes el comprobante de, de, de domicilio te vas a 2 millones mensual. Sí, tenemos un, dos exchange del país, fantástico, maravilloso. Que nos piden el oro y el moro para cuatro mierdas. Y encima nos cobran comisiones muy altas. Te vas a Binance y te están cobrando al principio la gratis. Y luego 2,6 o 2,7 reales Nada, no llega a un euro O no llega a un dólar Es decir, lo que nos da esta sensación Es que al final, sí, es que no Bueno, estamos por, el, por la labor De desarrollo del país Vale, aquí hay un artículo que habla de vivir en Brasil Estas son los exchanges locales Que están haciendo progresión Y desarrollando el país Son caros Son coñazos te cobran unas comisiones brutales para cuatro duros, ¿pretendes que los uses? Lógicamente te vas a vainas. está clarísimo, o sea, haces un, todo un proceso de verificación de mil reales al mes, sí, le valdrá unos cuantos, ¿vale? Haces todo un proceso de, de verificación y a poco que mueves cuatro duros te empiezan a pedir más información y además te cobran un 2% de comisión. 1,90 y algo, 1,99 me parece que es De comisión para cambiar tus bitcoins O sea Tienes una comisión para De, de, de trading alta 0,70 o 0,50 alta Y luego un 2% si lo depositas En tu cuenta 2% Claro, te vas a vainas y no vuelves ¿Vale? Y el resto pues son parecidos No, no los hemos probado, pero pero no queremos ni probarlos o sea, mientras este Binance, el resto que se quite. No, queremos desarrollar las criptomonedas en el país. Pues si queréis desarrollar las criptomonedas en el país, dos cosas: límites altos, comisiones bajas y no toquéis los cojones. Es muy sencillo. Ya, local Bitcoins ha tocado los cojones y qué hace local Bitcoins. Desaparece. Porque si me tocan los cojones, me voy al exchange que, a, con las mismas condiciones que tú, me cobra menos. Así de fácil. En fin, luego nos pasa que en Latinoamérica no se desarrollan las cosas. ¿Caras? ¿Coñazo? Con eso no vamos a ningún sitio. Luego llegan los chinos, los asiáticos, y nos dan mil vueltas a todos. Así que Binance. Muchas gracias. No se puede decir otra cosa. De momento luego tocará los huevos y te tenemos que cambiarte por otro.